para que puedas decidir si es conveniente para ti y tomes la mejor decisión. Antes de empezar, tengo dos alertas muy importantes, así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte. Lo primero que tienes que saber sobre curso Trenzas con Canecalon como negocio es ten cuidado con la web en la que vas a comprar el curso de Mary Fernanda Pérez, porque el curso Trenzas con Canecalon solo se vende en la web oficial. Para ayudarte, te he dejado el enlace a la web oficial con descuento especial abajo en la descripción de este vídeo.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 además de los métodos de pago disponibles. Una vez que realices el pago, de forma automática recibirás inmediatamente en tu email los datos. Con todo lo mostrado, consideramos que el curso Trenzas con Canecalón de Mary Pérez vale la pena. Es que hemos buscado comentarios de alumnos que han pasado estas clases de peluquería online y todas son muy positivas.